como estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso en este preciso estamos en un nuevo mod Friday Night Funkin un mod que vamos a jugar Bob and Bowser Bueno empecemos story mod modo historia tutorial no hay oh, más semanas pero no puedo jugarla hasta que Vale, esa será la última, a ver, a ver, no hay nada más. No. Vale, pues la, la primera. En, en difícil. Dificultad difícil. 3, 2, go. Empezamos bien, eh, me gusta. Ah, empezamos y tenemos un fallo. Es brutal. La canción sería más saltada adentro, o sea, jumping, saltar adentro. Por ahora me gusta mucho, eh. Está muy bien hecho este modi y. Y me gusta mucho el modo de los personajes. Oh god. Bob, are you good dude? You fought with him for like six hours straight. Yeah, yeah, he'll be fine, I suppose. Just give him a couple minutes to wake up. My dignity, my life essence, time in shambles. <coughs> well, guess I'm up next for the challenge. A little revenge couldn't hurt. I ain't taking it easy on you, little man. You better be ready for this one. Let's get it rolling. Three. Two, one, go. Que solo, solo no sé. A ese... este que Se supone que es boxing, no? Uy. Bien. Oye, me acuerdo un chiste que es que un inglés está con una persona que es español y el inglés está pidiendo ayuda. Help, help. Y ahora el, el español... Le dice no no tengo gel pero si sí tengo champú no ¿Eh? pilláis gel con gel ¿Eh? el gel de la base no ah. hay un montón de cosas por detrás porque hay un perro con tres cabezas un, un hombre con cara de... Un hombre con cara de... Como la de Tabby, vamos. Me gusta mucho este mod, eh. Oye, si os fijáis en el icono de abajo... No sale del de, de, de personaje, sino que sabe como la cara de, de un personaje de Geometry Dash. Lo, lo, lo acabo de descubrir porque yo Geometry Dash ese juego lo jugaba un montón de pequeño. Literalmente. Y era. no es que sea muy bueno porque siempre perdía y nunca conseguía ni el nivel 1, ¿eh? Era super malo. Oh, well, at least I managed to do my best while I could how are we supposed to get out of here now at this rate we'll never be able to go home hmm. ah ya está bien no y ahora lo único que quiere salir day, de ahí de ese sitio that little dude has got some yeah. mad skills He's working us up like this uh bosip what's going on with your phone hmm? Who's calling <laughs> us, está llamando alguien, no? what's happening to it your screen it's huh I, i don't really know why is it glowing like that Hey, you guys! What's up? Hey. How's everyone doing? I <laughs> Hope you're all fine after the fiasco. Amor, uh, mind helping us finally get out of here? Yeah, man. Amor. This little guy here has been kicking our asses left and right. We've been stuck here all day. Please <laughs> tell me you know a way out of all this. O sea, next solo or... lo que quieren right, es irse right. de Let's ese sitio porque down, encima now. ya se, oh, se, se ha hecho oh, de I noche. So pero quién es amor? Right. Okay. O sea, quién es ese? So, huh? oh, exactly ah, ahora more tengo more que luchar en la última en la última canción contra este. En la última canción tengo que luchar contra este. Vale. La ronda final, pero en realidad no, porque hay dos semanas más. 3, 2, 1, go. Ostras. Estás viendo ahí como en su habitación. Como ahí jugando en el ordenador. Y sale en lo de las teclas suyas, lo de la d de, de, de las teclas. Esa que siempre casi en todos los juegos son sirven para moverse casi todos los juegos que tú te mueves esas teclas son las que hacen que te muevas literalmente otra claro que se hizo Ostras. bien fallos, fallo, o sea, es lo más fácil Tengo fallos y es lo más difícil Ahora no tengo fallos, ¿verdad? Es que es increíble Es que ha dicho yeah. Oye, está en calcetines, ¿no? No tiene zapatos yo me fijo en eso, da igual No, he fallado He fallado dos veces Bueno, es normal, ¿eh? Ya va yendo para el final Pero todavía falta, ¿eh? Porque ya va haciendo como el final sí arriba lo que falta. Vale, vale. O sea, que iba a pasar algo, no, algo ahora. Si os fijáis en la pantalla del ordenador, cada vez que pulsa una tecla de esas de los colores, se cambia el color a el color de la tecla. ¿Lo veis? Como la de que es el rojo, pues se pone en rojo. Y los demás... <risa> vale ahora sí al final completado espera siete fallos ah pues mira ya me he completado la semana oh, primero oh, oh. oh well. I knew my downfall was going to happen eventually I had fun battling against you though good game indeed now just you wait a minute Amor hey you realize you just lost right cómo the hell are we supposed to get back home now? Bob, claro, porque no back. saben Not cómo that, volver a casa. Yep. You see, I did all of this on purpose. O sea, it's actually because of something I've been planning on making for a while. O sea, amo... what Amor ha sido que la Huh? Le había metido What en you? el juego. Así so que, okay. I've been inspired by the amount of talent in this community. I decided to make mod myself. So I put ah, como que él es el creador del mod y quizás el mod metiendo a esos dos en el, en el juego y así uh, hacer el mod y después aparecer por la última spending? canción. ¿Hay guesting fees? Porque está it? todavía en naif. What the <laughs> fuck? ¿Cómo que un... he descubierto? Espera, se ve de aquí. Ah nada, no, no, no he descubierto nada, vale. Vale. Es que me asegura que había... había descubierto algo en esto mismo. que ahora. Ah, vale, que cuando me metan en la el... en el... semana ahora será como más. Vale, ya puedo ir a la segunda. Dificultad: difícil. Y en estas son cuatro canciones, ¿eh? No tres, cuatro. Ruby verás, Se llama. Ah, suena como un pájaro normal. Y ahora cuando suena en las, en las escenas suena como Como una persona. ¡Qué tío, este mod está muy bien, eh. Me gusta mucho. ¡No! ¡Te! para hacer todas las semanas es que no sé porque son muy largas eh me gusta mucho la primera canción ahora A ver. por cierto quiénes eran los de la última semana que es que salía como. como que no se sabe, pero. ahora lo voy a saber cuando termine esta semana. 3, 2, 1, ¡Go! Ah, a día va mejorando. Sí. Que tiene varias semanas, no solo dos o, o una, sino que tiene tres, bueno, la de si aquí también tenía tres, pero da igual, pero sí, me gusta mucho este mod de cómo está hecho y todo, y es que todas las semanas tienen historia, la historia. Vale, completado. O Segunda canción me ha gustado mucho. Conciencia se llamaba. No sé por qué. Da igual. O I sea, ahora. ¿Por qué eres tan furry? No es malo, pequeño hombre. Tienes algunos shmoos. Oh, hey, Blue and Minnie. ¿Qué es? Oh, Jay Ghost. Buen timing. Jay Ghost se llamaba. Ooh, that like fun. Mm -hmm. you might have y otra vez está hablando sobre Boyfriend. Business boyfriend business ¿De on quién es Boyfriend? It? Y ahora lo que quiere es luchar eh, con una, por una batalla de rap Contra mí A ver 3, 2, 1, go No, pero son dos, ¿no? Ah, no, que, que ¿Cómo? ¿Cómo? Sí que cuenta, sí que cuenta El perro me quita, me quita vida Cuando la odre me quita vida Mira, es que, es que no vale El, el perro me quita vida no es porque falle, sino es porque el perro me quita vida. Por eso. Por eso es como que me quita. Y me, me quita bastante, ¿eh? Me quita bastante. ¿Lo ves? Me acaba de quitar. Al, al lado. Aunque son tres, ¿eh? Bueno, una. Es que son tres en una. Uno con tres cabezas. Ahora hay más personas de la ¿Sabéis? Como que si hubiera fallado... no. que sí que he fallado una vez. Madre mía, si me ha, pero si no, ladrido me ha llegado hasta, hasta el medio pero me un montón, ¿eh? no, no, no, no, no, no, el no, que no, Mucho también esta canción más que la anterior, ¿eh? otra vez más. De lo veo? que no me da, de ¿Es que me quitas vida. Ah, esta es la última. Si os fijáis, arriba sabéis cuando va a acabar. Me gustó bastante esta también. Ya estoy luchando contra esos dos oh. Vale Me gusta bastante también esta Bueno, tengo que verla Sí, me gusta bastante también esta Y el otro que hace O sea, se queda ahí parado Mirando también el otro más pequeño que siempre se ha enfadado. Ah, no, que, que también canta después. Vale. que canta el, el, el de ahí el de blanco y hay veces que canta el de el pequeño. Todas sus canciones. Ah, y ahora cantan los dos, ¿no? Ahora no solo canta uno. Ahora cantan los dos en el final. Ya vamos por el final. Completado. la segunda semana ya la he completado. Ah que que no sabía que el perro no, que el perro podía hablar. en Hey Son otra vez Bob y Bob sí. son, los, son otra vez Bob y Bob sí. Ah, ¡No esperas! ¡Vale, vale! ¡Ah, mira! Se ha cambiado el fondo ahora. ¡Vale! que es que...? La segunda semana es como que hace el comienzo en que comienzo a la primera, porque la segunda semana, en el final, sale como hablaba lo mismo de... ¿Quién era...? ¿Quién es boyfriend y girlfriend? Y ahora se enteran y van porque se están enterando de que... Y quieren como para una batalla de rap. Y ahora, después de todo eso, se va a.. ¿Pero qué haces aquí? ¡Bob! ¡Y Ron! ¡Espera que pero si son los dos! O sea, del mod versus Bob, que yo lo subía a mi canal. Son Bob y. y Ron. O sea que han, han, se han ido a este mod en la última semana. Vamos a ver la semana. Dificultad difícil. Empecemos. Bob vs. Bob. Bob vs. Bob. O sea, los dos Bob luchando, ¿no? Vale, yo soy, yo soy el otro Bob, el del pelazo, ¿vale? Me gusta mucho la voz de Bob, pero la de antes de enfadarse y antes de ser de con esos ojos. Y también me gusta mucho la voz del Bob que estoy manejando ahora mismo. No, he fallado, tío. No puede ser. Bien, las teclas son azules, en vez de las normales. ¿Por qué sigue feliz aunque esté perdiendo? No entiendo. Bien, perfecto. Llama copycat. Bien. Pues dos manos para... Uh. Esta... Esta parte me me mucho perfecta y pasada He ganado al propio Bob Se llama como la primera canción de Bob and Busy La de Versus Bob Pero es en revés, o sea En vez de saltar a esa Es saltar afuera ¡Ah! Si, ah. sí, es que Pa también parece en la primera canción de... ¿Cómo que pelo? Si no tiene pelo. No. No. Ya lo sabía, tío. Una referencia a Mongoose. Ah, mira, ahora sonido de pelo, ¿no? Ah. Ahora parece como el meme de. ¿Qué es esto? ¡Ah! Mis oídos madre. Esta era la canción más larga de toda Planet Night Funky. Yo me acuerdo que la grabé en mi canal en el mod de Versus Bob. Que la última canción había una secreta en Play. ¿Quién es este? Diciendo, esto no me diciendo estos me parecen que son Bobby Bowsy. que de verdad esto está lleno de memes ah. eh, pero si esto es como la canción de última de de sus Bob me acuerdo que veis pero ¿Qué es esto literalmente está lleno de memes. ¿Pero qué? You can now go make me a sandwich. Eso ve hazme un sándwich. I'm cranking fucking 90s boobship. No, shish es este otra vez. Es otra vez la patesta de la canción. Literalmente está llena de memes. Three, two, we'll now begin the push -up Ready? Hay que ver si es que lo había dicho. Madre mía. ¡Ay! ¡Oh! ¡Y casi muero, madre mía! Oh. Madre mía, es que de verdad, estás de broma, tío. ¿Pero qué es esto, tío? ¡Oh! Me acabo de dar cuenta de que... Si os fijáis en la pierna de, de, de Ron, hay una mongus. Y, y cuando hace lo de movimiento de para allí, dice como ayuda. Madre, madre mía, que este les acaba de descubrir. Like it, ¡Oh! Es que de verdad, tío, esto... ¿Se llama la canción? Eh, tomo gander una McDonald's, es que de verdad, tío. ¿Pero qué ha pasado con Boba y ¿Qué les ha pasado? Sí, que me gusta mucho, pero también es verdad de que... Madre mía... 40 minutos de servicio. ¿Ok? ¿Eso era un nivel de Dash, No lo he jugado yo. De... No recuerdo haberlo jugado. A lo mejor es que lo vienen a sacar nuevo. ¿Eh? ¿Hay ¡Una caja de ron! ¿Ostras, la... ¡Ostras! ¡Esta es la canción de Undertale! ¿Cómo la recuerdo? ¿Pero qué? Digo, que ¿qué más se ve, Don't están mirando a eso. <risa> Madre mía, o <tío. ríe> sea, que hay una bomba detrás! de boyfriend, hay muerto. Esto también ha dado el creador de mod de Vs. Bob Pero mal dibujado como lo hizo él No, voy a seguir reconozco esta canción Es que de verdad Pues nada, ya lo hemos conseguido. Ahora en serio. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros para ver, no, no perderos ninguno. Y adiós.